donde ella dice que la razón por la que están muriendo, hay tantos decesos producto del COVID-19, es porque nosotros los dominicanos le hemos perdido el miedo, por dos razones. Primero por la apertura, plantea ella, que ha habido en los últimos diciembre y a principios de año, y también porque le hemos perdido el miedo a esta eh, situación del COVID-19. Y cuando ella dice que le hemos pedido el miedo, es sencillo de entender. Usted solamente tiene que salir, darse una vuelta los fines de semana. Usted que se quede en la casa, nosotros que nos quedamos en la casa, cumpliendo, primero cuidándonos, cuidando a los demás y cumpliendo con lo que está establecido dentro de lo que son los protocolos en medio de esta situación. Usted agarra ese monte en su vehículo o da una vueltecita por la ciudad, por los colmadones por los centros, ¿verdad?, de de bebida y usted va a ver cómo cientos y cientos de personas, pues usted lo va a encontrar bebiendo sin más, claro, si el que está bebiendo no va a utilizar mascarilla, pero mucho menos va a guardar el, el distanciamiento que establece, que establece el protocolo. Entonces, es una situación difícil, porque las autoridades están o estarían en el deber de, de protegernos, pero el primero que tiene que protegerse somos nosotros, es usted yo creo que, y yo debo reiterar y lo he dicho miles de veces que esta situación que estamos viviendo nosotros en este momento, producto de la pandemia es por la irresponsabilidad de manera individual que nosotros hemos tenido porque si comenzamos a evaluar ¿Han cumplido las autoridades con su, con su papel? Yo diría que sí. Porque, ¿qué más pueden hacer las autoridades? ¿Qué más pueden hacer que no hayan hecho? En el sentido, ¿verdad? De, de, de, de los diseños, del protocolo, de que tenemos que cuidarlo. Oigan, hay dos, dos, dos acciones solamente que son las que nos protegen a nosotros, o las que más nos protegen, y es el uso de la mascarilla. Y el distanciamiento físico que usted pueda mantener. Y yo decía a mediados de la pandemia que no había un solo dominicano que no pudiera protegerse la nariz y la boca con algo. No tiene que ser o no tiene que ser una mascarilla que, que hoy cuesta cinco pesos. Hoy cuesta cinco pesos, pero si usted no tiene los cinco pesos para comprarla, hay formas de cómo usted cubrirse para evitar, para cuidarse usted y cuidar a los demás. Eso no tiene que ser un, dire un director provincial de salud, un director eh, regional, no tiene que ser el director del hospital, no tiene que ser ningún tipo de autoridad pa para usted hacer eso. Entonces, en ese sentido, es que la doctora, la presidenta de la Sociedad de Epidemiología, de la República Dominicana, se expresa cuando dice hay dos razones, si ¿sí es cierto, una la apertura, porque por ejemplo en diciembre se flexibilizó se comenzó con la flexibilización 24, 31, la gente volvió a hacer su cana, a hacer su bonche en enero, ya a principios de año comenzó otra vez, la, eh, se fue aperturando aperturando y hoy pues estamos casi, ¿verdad?, normal. Entonces, ella plantea y dice, esos son los, eh, no estamos recogiendo las actividades de diciembre y a principios de año, ya en este mes de febrero. Entonces, de continuar así, vamos a seguir perdiendo vida. En el fin de semana, en perdón, en, en lo que va de febrero, en lo que va de febrero, reportan las autoridades 123 personas fallecidas por el COVID-19. Si usted lo divide entre los días, que lleva a febrero, creo que da unos 17, son 17 personas que, que mueren diario, seres humanos. Entonces, eh, vamos a crear conciencia, esto no es un relajo, en principio eh, todos yo creo que dudamos de que algo que comenzó en China, que está tan lejos, pudiera estar tan cerca nuestro en este momento y, que, y, y causándonos tanto central y tanto impacto arrancándonos ya casi 3.000 dominicanos, 3.000 vidas. Entonces vamos a cuidarnos, vamos a hacer uso de este instrumento, que es esta mascarilla, mascarilla para cuidarnos. Vamos a evitar tener ese contacto. Lo invito, como como decía al principio, a que usted se, se dé esa vueltecita para que usted vea cómo esta, esta opinión que emite la doctora, la epidemióloga, tiene 100% razón. Dese una vueltecita por los centros, por los colmadones, para que usted vea cómo las personas interactúan sin mascarilla. Porque les reitero: el que estaba viendo el que tiene género de bebida bueno, no usa mascarilla, mucho menos el distanciamiento social. Tenemos ya con nosotros, ahí arriba, a nuestro compañero Sergio Romero. Adelante, Sergio. Bueno, todavía estamos teniendo algunos problemitas de conexión con nuestro compañero Sergio Romero. Así que mientras tanto, si mientras tanto, Sergio se prepara para venir con su comentario, como siempre, muy atinado. Vamos a una pausa y a la de eso venimos con nuestro compañero Sergio Romero.